Veamos ahora cómo se pueden hacer operaciones combinadas y potencias en esta calculadora. Vamos con los cuadrados. 2 elevado al cuadrado se hace con esta tecla. Si queremos elevar al cubo, 4 lo hacemos con la misma tecla, pero como está en amarillo debemos pulsar antes SHIFT, 4 elevado al cubo. Para el resto de potencias se utiliza esta tecla, X elevado. Vamos a ver. 24.5 lo elevamos a 7. Le damos al igual y obtenemos el resultado. Ahora vamos a ver cómo se comportan las potencias y los números negativos. Menos 3, si lo elevamos a la cuarta potencia, nos tiene que dar positivo por la regla de los signos. Vamos a ver que si lo elevamos... A la quinta potencia, que es una potencia impar, nos daría negativo. Y también podemos ver que se pueden hacer operaciones con potencias que no sean números enteros. 3.45 lo elevamos a 2.46. Y la calculadora realiza la operación sin ninguna dificultad. Ahora vamos a ver cómo maneja la prioridad de operaciones la calculadora. 3 más 6 por 7. Bueno, pues la jerarquía que sigue la calculadora es la misma que seguimos en matemáticas. Primero hace la multiplicación y luego la suma. 6 por 7, 42, más 3, 45. Vamos a ver otra operación donde intervenga una potencia. Bueno, pues sabemos que las potencias se tienen que realizar antes, por lo tanto eso tiene que ser 36 entre 4. Y nos da 9. Y vamos con otra más, 36, lo vamos a dividir entre 6 y lo vamos a multiplicar por 4. Como la división y la multiplicación tienen la misma precedencia, la calculadora lo realiza de izquierda a derecha. Primero 36 entre 6, queda 6, y luego multiplica por 4. Perfecto. Y ahora vamos a hacer operaciones más complicadas. 4 más, abrimos paréntesis, 3 menos 5 por 67 más 4 elevado a la quinta. Y la jerarquía que va a seguir es exactamente la misma que en matemáticas. Si escribimos las fórmulas como se escriben en matemáticas, la calculadora hace lo que queremos que haga. Vamos con otra más, por ejemplo esta, 2 más 4, que es lo primero que hay que hacer porque está entre paréntesis, que es 6 y lo elevamos a la cuarta. Tenemos que pulsar esta tecla porque si no seguiríamos escribiendo dentro del exponente. Así nos bajamos y continuamos en la línea normal. Menos 7 más 56 dividido 32. Lo hacemos y no hay ningún problema. Nos da en forma de fracción, pues pulsamos la tecla SD si lo queremos en forma decimal. Y bueno, esta operación que tiene corchetes no se puede escribir así en la calculadora. Lo que sí podemos hacer es utilizar varios niveles de paréntesis. 2 elevado a 5, bajamos, por, y abrimos paréntesis, 4 menos 3 elevado al cuadrado. Cerramos un paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Los paréntesis tienen que estar, tantos haya abiertos, tantos tiene que haber cerrado. Y ahora todo esto lo dividimos entre 22.5 y sin ningún problema lo calcula. Aquí vemos que nos da el resultado incluso en una notación matemática estándar. Esto es menos 7,1 periodo. Bueno y vamos con esta, ecuación, con esta cuenta tan grande que probablemente no nos entre en la pantalla pero aún así la podemos teclear y la calculadora la ejecutará. Multiplicamos por, abrimos paréntesis, 2.8 menos 5, todo ello al cuadrado, menos 3 más 7 menos 89. Tenemos que cerrar todavía un paréntesis y elevarlo al cuadrado. Como vemos, nos hemos salido de la pantalla pero no hay ningún problema. Realiza las cuentas de la misma forma.